Señores, eh, en una graduación de estudiantes de la UFET, UFHS, para que usted La unidad, el grado de la bueno, le vociaron ladrones. Ay, se ay, ha ya. confundido mucho, se ha confundido mucho, ¿a quién fue que los estudiantes le vociaron ladrones? Se supone, se no muchas personas pensaron que. Estaba Miguelito. Se supone que fue al Ministerio de Educación, a la gente del gobierno, se tenía entendido. Pero según el medio de comunicación, creo que Nuevo Diario, informa que durante la graduación de extraordinaria de la Universidad de Federico Enrique Carvajal, celebrada el 7 de noviembre en el campus de la Romana, la recién, los recién graduados le quitaron ladrones a la directiva de la universidad. O sea, no fue a a los estudiantes, a, al Ministerio de Educación, y no, fue, al no, fue a, a la directiva de la, la universidad que ellos estudian. Según tienen entendido, según un video enviado a este medio, que circula masivamente, eh, circula masivamente en las redes sociales, se ve como los graduados, aún con su toga y birrete, se manifiestan de pie frente a las autoridades educativas. Los comentarios de las redes aseguran que la razón de esta protesta se debe a que aumentaron los precios de la graduación. Es un abuso, parece que dice un estudiante. Le cobraron aproximadamente 15 mil pesos más, mil de toga a cada estudiante, o sea, eh, 1409, 1404, algo así, gradua, a 1404 eh, graduados, imagínense 15 mil por 1500. Uh -huh. eh, igual a 20, eh, ay, ay, 22, ay, ay. ok, aquí dice, igual a 22. Millo, eh, 22 millones más 2,256 más, o sea, a 13 a 13,000, por 1,500 personas, o sea, que calculen eso, igual a 19,000 del monográfico, para un total de 43 millones de pesos. ¿Qué disparate de graduación? Parece un mercado de pulga, escribió un usuario de las redes sociales. O sea, el robo viene... <ríe> De la universidad. O sea, a quien ellos les de la universidad porque estaban cobrando 1,500 pesos más de lo que cobraban antes. ¿sabe? Y 1,000 pesos por cada estudiante, o sea, la toga. Imagínense ustedes esa cantidad de dinero que estaba cobrando la universidad para ese los graduado. Ellos se molestaron y vocearon ladrón. Yerjan esta mañana hizo un comentario sobre eso que a, lo, eh, a los eh, la gente, a los servidores públicos si se le boceaba ladrón y él parecía que no en ese momento no tenía el dato pero parece que ya salió el dato y está un poquito claro y es que le bocearon ladrón a los a las a las autoridades de esa universidad por el exceso que, que no fueron a los otros ladrones no no, no. que fueron a, fue a ellos porque Exacto, ¿cuáles son no nosotros, se confunda, ¿cuáles son? yo me confundí ahora mismo cuáles son nosotros las autoridades ¿eh? bueno okay. bueno lamentablemente eh, Ustedes saben que hay universidades que están haciendo un cobro sumamente excesivo. Sí, al igual que e, muchos excesivo, maestros que sacan libros. ¿Y, lo, y los colegios que hay sí. que... que cuando, es, cuando se, se yo no sé si el Ministerio de, de Educación Superior regula ese tipo de cosas, porque supone que para eso tiene que estar el Ministerio de Pero Educación Superior, superior. Mira, para que regule cosas así. Es algo similar que yo voy a preguntar. Uh -huh. Si usted tiene toda la vida estudiando en un colegio... ¿Por qué tiene que volverte a inscribir? O sea, eh, No, eso ya en, eso es una reinscripción, que le dice una eso. Una reinscripción, sí, eso en la una universidad también, se, Ahora, se 1, sí. Ahora, 1500 pesos, mil eh, 15, pesos. Sí, pero que usted nunca se ha quitado de, de, de del coso de del, del colegio para usted volver a inscribirse. Eso es lo que decís ahorita Sí, reinscribirse, esta pollina aquí, me tiene mala. Aquí. ayúdame ahí. Atención a la pollina, aquí <ríe> tiene que controlar eso porque la universidad y en todos lados un dineral. A Tú sabes 1400, que en este mi, país oye, hay ese, una deficiencia oye, en oye, salud cuánto, y en educación. Según el total que estás diciendo aquí, 1. un ay, ay, ay. fue un total que ellos recaudaron de la universidad. 23 millones de pesos. ¡Ay! <risa> según el calco que le dijo un y estudiante. Y ya no fue ese dinero. Me digo, eso es privado también porque eso... No es privado, no, eso es privado. Pero te, no, según una no. universidad tiene que regular eso, o sea, el Ministerio mi de Educación Superior está para regular las universidades. Estamos como chicos sin ley. Sí, tiene que haber una forma. Demasiado dinero, ¿Eh? demasiado dinero. Adiós, venga acá. 43 millones en una por Loco. ¿Eh? Bueno. Bueno. bueno. Feo, y lo triste es, tú sabes qué es lo triste? Que después que esas personas se gradúan salen como náufragos sin horizontes. Wow. Que no saben hacia dónde van porque no tienen una plusvalía en su carrera. No saben la vuelta. Y esto no es universidad tan rara como. No entiendo. No, no, esa es de las romanas, sí, de las romanas. Sí. O sea, como, es como la universidad no de aquí. Ah, okay.